Vamos, vamos, vamos. Sí, a huevo. Ya voy a poder ganar, espero. Si no pues va a ser una estafa todo esto. Soy una estafa como conductor. <risa> <risa> no pues sí estoy ganando oh, sí ¿eh? Está bonito esto Shit Rápido Tengo que ganarles a esos tipos Si <coughs> ¿Sí les voy a ganar Claro que sí ¡No! ¡Es lo que no debo de hacer! No puede ser. No, sí, siento que sí les voy a ganar. Ah, vientos, pero. Pero debo de evitar frenar a lo de idiota en ciertos lugares. Ah, oh, qué bonito. <risa> estoy ganando. Estoy ganando. <risa> ¿Sí lo pasé? ¡No! ¡Qué poca madre! No, no, no, no, no, no, no, no. Me bajó mucho. Me trazo demasiado. ¡Oh! <risas> A besar, casi besar, casi pellizcar el checkpoint. <risas> no, pues ya gané, creo. Ay, güey. Ay, güey. <risas> Ya, ya, ya, ya, ya gané, ya, ya, ya gané, ya gané. Ya gané, ya gané, ya gané. Ya, ya. si sí, no, tres de tres vueltas, sí, a huevo. <tose>